Y violentaron todos los protocolos de derechos humanos eh, hasta tal situación que vulneraron a los niños, a los ancianos, a las personas discapacitadas y, sobre todo, a la población indígena, eh, quemándoles, eh, quemándole, no perdón, este, destruyéndoles sus artistas y, en, y en, eh, con ellos llevándose todo lo que correspondía a sus sus pues elementos de vivienda, eh, cobijas, amarcas y comidas que estaban dentro de las de la viviendas que ellos habían construido con mucho esfuerzo. Y, ah, y vinieron a hacer unas preguntas con el señor Personero, ¿sí? Sí, sí. Eh, a notificarnos que va, iban a hacer el desalojo. Nosotros les dijimos que necesitábamos al alcalde para que pues, el alcalde dirigiera eso y pudiéramos nosotros entablar diálogo para poder negociar ya que el alcalde desde que empezó esa, esa, este proceso no, no ha dado la cara para querer reorganizar las cosas en vista de que nosotros no pedimos y que eh, bajo esta situación pues ellos decidieron eh, autorizar al, al, al grupo policial para que pues, ingrese aquí al terreno a, a invadir, a dañar todas estas situaciones aquí de las familias Aparte de que empezaron fue echando gases, gases lacrimógenos y pimienta aquí a la población y eso afectó un poco la estabilidad de las personas. Pues realmente el alcalde eh, no, quiso, no quiso dialogar y no quiere dialogar. Estamos esperando más bien los, los entes de, de Procuraduría, sea Contraloría, eh, o Defensoría del Pueblo o la Procuraduría Nacional eh, tomen cartas en el asunto y, y le ordenen o le, o le piden al, al alcalde que organicemos una mesa en el momento la situación no se ha presentado él ha venido, las veces que ha venido ha sido solo a decirnos que nos va a desalojar pero a no decir bien bueno vamos a sentarnos a hacer un, una mesa de negociación y saber cómo qué es lo que ustedes pretenden o quieren entonces la situación nunca se ha prestado por parte de él y eso desencadenó esta situación que hoy casi, casi gracias a Dios no hubo tragedia, pero que sí, sí se, que digamos, se dañó, se desbarató las viviendas de mucha gente que ahorita en estos momentos está aquí en la calle, no tiene y no sabe a dónde ir. Bueno, la petición que nosotros le, le queremos hacer al Gobierno Nacional porque aquí el alcalde nunca nos va a poner cuidado es que uno eh, nos asigne o nos reubique o nos ponga un lugar donde esas familias que no tienen techo puedan eh, armar o tener sus viviendas dignas, ¿sí? Eso es uno. Dos, en estos momentos esas familias esas familias están, están sin ninguna protección, porque Desde esta mañana no han desayunado, ahorita no han almorzado, están en la interferia, en pleno patio y no saben a dónde ir porque no tienen, no tienen dónde ellos ir a organizar sus temas de alojamiento porque no hay y no tienen seguridad. Entonces, lo que queremos es decirle al gobierno nacional que nos ayude con relación a este tema y si el alcalde quiere negociar, pues que venga a hablar con nosotros en tema de soluciones inmediatas. Ya no lo queremos a medianos ni a largo plazo, sino que lo queremos inmediatamente porque es que realmente... Esta es una necesidad latente y vivida aquí con estas personas que están dando este, este asentamiento y que ahorita, pues, las, dadas las circunstancias, no saben para dónde coger y están desprotegidos porque ni la defensoría ni ninguna gente vino a hacer acompañamiento en garantía de derechos.